pues el otro día me sugirió varios temas, eh, bueno, ella me sugirió unos ocho temas y me dijo, ¿podrías hacer un podcast con uno de estos temas? Bueno, y hay un punto que es describir de a describir a tus amigos. Y me pareció interesante, porque así puedo introducir un poquito de vocabulario de las descripciones, que no es el típico que vais a encontrar en Internet, sino que es un poquito más avanzado, y así poder eh, mejorar vuestra, vuestro alcance, vuestro vocabulario. Porque vais a escuchar adjetivos, que a lo mejor, no estáis acostumbrados a escuchar. Y bueno, pues quizás puede ser útil. Y bueno, pues para ello, he elegido a un amigo mío, que se llama Iván. Es un muy buen amigo mío. Es un chico muy agradable, muy simpático. Pero, vamos a hacer una descripción en profundidad. Antes de empezar, no olvides descargarte el PDF desde tu área de estudiante, en el podcast número 38. Y eso es todo. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! <risa> Bueno, pues como os he dicho, voy a empezar describiendo a mi amigo Iván. Bueno, pues, este chico es mi amigo, nos conocemos desde hace muchísimos años, casi 20 años ya. Y bueno, pues en primer lugar, tengo que decir que es un chico normal y corriente. Es un chico normal y corriente. Pues como la mayoría de muchachos, de, de unos 28-29 años. Bueno, él tiene en concreto 28, porque es más pequeño que yo, un poquito más pequeño que yo. Bueno, voy a, voy a empezar por un poco su físico en general. Pues Iván, este chico, es un chico con un cuerpo bastante normal, como un chico de su edad. Sí que tiene una estatura media, una estatura promedio, más o menos, mide un metro. un metro setenta un metro ochenta, más o menos, no es bajito, pero tampoco es muy alto, que ¿ok? no es muy bajito, pero no es muy alto. Yo digo estatura media, más o menos. Bueno, eh, físicamente, en general, pues, tampoco es muy guapo, pero tampoco es feo. Es un chico del montón. Es un chico del montón. Ni guapo, ni feo. Del montón. Es del montón. Bueno, eh, es una persona muy agradable, muy gracioso, es un chico muy gracioso, y muy buena gente. Es muy buena gente. Y como, como decimos en Andalucía, muy buena gente. Es muy buena gente. Bueno, pues este chico, eh, vamos a empezar por la, por la cara, ¿no? Vamos a empezar por su cara. Eh, tiene una piel bastante clara, es muy clarito de piel, por eso cuando, cuando le da el sol siempre, siempre se pone como una gamba, siempre se pone como una gamba. Y bueno, eh, más o menos la piel, te he dicho, tiene una piel clarita y bastante tersa. Bueno, como es un chico joven, no tiene la piel arrugada, tiene la piel bastante tersa. O sea, la tiene bastante estirada, ¿no? Muy bien. Tiene la piel clara, y sí que es verdad que tiene la piel un poco grasa. Como que brilla, a veces. Un poco, la piel un poco grasienta. Bueno, grasienta no, yo diría piel grasa. piel grasa. Eh, bien, pues... Eh, tiene unos ojos... tiene los ojos... ¿Cómo tiene los ojos, Iván? Pues no lo sé, nunca me he fijado. Bueno, tiene los ojos negros, y, y un poco hundidos. Hacia adentro. Él no tiene los ojos saltones. No, no, no. Tiene los ojos hundidos, ¿vale? Tiene los ojos hundidos. Tiene, Sí que es verdad que mi amigo siempre ha estado eh, regordete, ha estado un poco rellenito, y tiene los mofletes, tiene unos mofletes muy... podemos decir... Tiene unos mofletes carnosos, con mucha carne. Tiene unos mofletes carnosos, y un poquito... Eh, como enrojecidos, a veces. Y bueno, tiene una nariz normal, tiene una nariz completamente normal, ni tiene una nariz aguileña, ni tiene nariz aguileña, ni está chato. No, tiene una nariz normal, normal ¿vale? El pelo, por ejemplo, tiene el pelo negro, corto, y bueno, la verdad es que el pelo, pues no sé, tiene un pelo normal y corriente. No es calvo, de momento, de momento, de momento, no se está quedando calvo. Pero bueno, bien, vamos a hablar un poco de el cuerpo, ¿vale? En cuanto al cuerpo, pues la verdad es que es un chico, como os he dicho, él siempre ha estado rebordete ha estado rellenito, y bueno, ahora se ha quedado más delgado. Sí, ahora se ha quedado más delgado, y ha adelgazado muchísimo, ha adelgazado un montón. Ahora tiene... su cuerpo es... él es bastante él es bastante corpulento, ¿no? Está fuerte. Antes, como os he dicho, tenía un cuerpo más, más rechoncho, tenía un cuerpo así más... cuando cuando estás gordito, tienes un cuerpo más eh, gordito, rechoncho, ¿no? Y ahora, pues tiene un cuerpo bastante más atlético. Tiene un cuerpo más esbelto, porque está yendo al gimnasio, hace deporte, y está comiendo muy bien. Por eso se está quedando, muy, se está quedando delgado, pero está... Eh, vamos a decir que su cuerpo pues, eh, va a ser bastante esbelto. Se va a quedar delgado, y además, como hace pesas, pues va a tener un cuerpo esbelto, ¿no? Un cuerpo más musculoso. Bien, eh, respecto a las partes del cuerpo, vamos a ver, por ejemplo, él en general, es, una, es un chico muy velludo. Muy ¿Vale? Él tiene vello por todo el cuerpo. Tiene vello por los brazos, por el pecho, por la nuca, por la espalda, tiene, pe tiene pelo por todo el cuerpo. Eh, por lo tanto, él es muy velludo. Es muy velludo. Bueno, eh, también es un. Por ejemplo, vamos a hablar de eh, la, la espalda, tiene una espalda muy ancha, tiene una espalda súper ancha. Porque como os he dicho, él es muy corpulento, de, de nacimiento. Él nació, él cuando era pequeño, también era un niño bastante corpulento, en general. Y bueno, pues eh, brazos... normal, como él, persona. Como os he dicho, es velludo, por lo tanto, tiene mucho vello, tiene mucho pelo en los brazos. Eh, es Ahora está delgado, ahora está delgado, pero él siempre ha sido gordito él siempre ha sido gordito hasta ahora que ahora ya está empezando a adelgazar y pues, pues se le está quedando un cuerpo bastante atlético musculoso no bueno pues eh, en general es eso en general es eso las piernas pues bueno unas piernas musculosas porque la verdad como hace mucho deporte tiene unas piernas pues muy musculosas y bueno más o menos este es mi amigo mi amigo Iván eh, bueno, como has escuchado, eh, habrás, habrás escuchado que he dicho algunos, algunas características, como por ejemplo, los ojos hundidos, los mofletes carnosos, ¿no? con mucha carne. Eh, por ejemplo, también, cuerpo esbelto, ¿no? Un cuerpo esbelto. Eh, me gustaría decir que yo también tengo un cuerpo esbelto, pero bueno, más, sí, más o menos tengo un cuerpo esbelto, aunque no hago tanto deporte, como mi amigo. Pero bueno, más o menos tengo un cuerpo, bueno, yo creo que tengo un cuerpo normal y corriente. Mi cuerpo es normal y corriente. Ni muy, ni muy musculoso, ni muy delgado, ¿no? Y tampoco no soy ni guapo ni feo. Yo también soy así del, del montón, ¿no? Soy un chico del montón. Y bueno, pues eh, en general esta ha sido la descripción de, de mi amigo Iván. <risa> Bueno, pues para que lo sepas, esta descripción que yo acabo de hacer, con el vocabulario que he utilizado, ojos hundidos, mofletes carnosos, eh, por ejemplo, eh, cuerpo velludo, eh, nariz, nariz, he dicho chata, que es como los bulldog, fr bulldog francés tienen la nariz, la tienen así chata, o aguileña, que es una nariz súper grande, como la de un águila, este vocabulario sería un vocabulario bastante más avanzado. No es la típica descripción que podemos encontrar, por ejemplo, los niveles más básicos. La típica descripción de, por ejemplo, él es alto, es bajito, es guapo, es feo, etcétera, etcétera. Yo en lugar de decir, es guapo o es feo, por ejemplo, he dicho que es un chico del montón. ¿Qué significa del montón? Cuando decimos que alguien es del montón, es que esta persona en general, no es ni guapa ni fea. Es del montón. Es una forma un poco sutil de decir que una persona carece de belleza, pero que no es fea. Bueno, cada uno lo dice. Yo, pues bueno, yo para mí todo el mundo es muy guapo, muy guapa y, y ya está, ¿no? Bueno, y yo soy del montón y yo soy del montón. Y bueno, pero este vocabulario es un vocabulario que seguramente te encuentres cuando vengas a España, sobre todo esta última expresión, ser del montón. Y así es como se hace una descripción de eh, una persona un poquito más avanzada de lo que normalmente aprendemos en los libros. Bueno, esto ha sido todo en el podcast de hoy. No olvides que tienes el PDF con todo el vocabulario que yo he mencionado en este podcast, en la Academia de Español Online. Y bueno, no te entretengo más, espero que hayas aprendido un montón, y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!